¿Okay? Recuerda que en las características te mencioné que fácilmente se pueden alcanzar 5 cifras Te voy a enseñar y te voy a mostrar que con 3 personas Tú lo puedes lograr y recuerda, esto no es matriz, no es forzada, no es matriz forzada, no es binario, no es nada de eso. Muy bien, aquí tu trabajo, tu esfuerzo va a ser muy pero muy recompensado. El segundo ejemplo va a ser en base a 5 personas y el último ejemplo va a ser en base a 10 personas. Muy bien. Empecemos con el primer caso. De la persona que solamente es capaz de traer 3 invitados. Entonces vamos a hacer este ejemplo de 3 traen otros 3 y así en profundidad. 3, 3, 3, 3 en profundidad hasta 8 niveles. Ok, Mira qué sucede. Espero que puedas apreciar bien estos números y letras, capaz anjeles que está eh, muy pequeño, pero aquí arriba tenemos lo que son los niveles y de la izquierda las olas. Muy bien. Todos iniciamos en la ola número 1. Invitas 3 personas, cada uno de ellos te va a dar 10 dólares. Significa que has obtenido 30 dólares. Estas 3 personas que tú invitaste también dicen, yo voy a traer otros 3 y cada uno de ellos trae 3, 3, 3. Significa que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 el ejemplo número uno en tres personas, mira, mira, solamente de tres en tres en profundidad hasta ocho niveles, lo que ha logrado en ocho niveles, 9.840.000 dólares. Imagínate. Y, est y estando activo en la ola número 7. Ahora, ¿qué sucede si cambiamos esta tabla y ahora lo vamos a hacer en base a cinco personas?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 Ahora es de 39 mil dólares en la ola número 3. Ahí son las cinco cifras que te mencioné, ¿ok? Entonces, esto para les Sabemos de que no todas las personas pueden traer la misma cantidad de invitados. Uno puede traer 3, otro puede traer 5, otro te puede traer 20. Quizás alguien puede entrar contigo y te puede traer una red que tenga debajo de ellos de 500 mil personas a 2,000 mil personas, etc. ¿De acuerdo? Significa que aquí hay un enorme mercado. Y lo mejor de todo, lo mejor de todo, es que en este sistema, tú eres pionero. hispana, es pionera como es nuevo, esto apenas está iniciando, ¿ok? Entonces, mira el potencial de la obra número 4? 390.500 dólares. Hola número 5, 4.882.500 dólares. Hola número 6, 48.827.500 dólares. Y la obra número 7, 488.280.000 dólares. Y vamos a la última tabla: representación de 10 personas, 10 traen otro día y así sucesivamente. Potencial de ganancia de la obra número 1, 1.100 dólares. Le retamos 75 para activar la obra número 2, nos quedan 1.025. Potencial de la obra número 2, 27.750 dólares. Tenemos dos obras activas. Sumamos la ganancia de la obra 1 y la obra número 2, nos daría 28.775 dólares. Y por tan solo haber traído 10 invitados. Esto es realmente un sistema espectacular. Hola número 3, el potencial sería de 555 500 dólares. Ola número 4, 11 millones, 111 mil dólares. Ola número 5, 277 millones, dólares. Esto es espectacular. Mira la número 6, 5 billones, 555 millones y 555 dólares. Espero haberlo dicho bien. Hola número 7, mira, 111 billones con 111 millones y 110 mil dólares.